¿Qué sí. Cómo estáis feeling? Bien. No hay, que, no hay grabar. No, que... no escribir. Tengo la peor cara del universo. ¿Qué estás haciendo? Ah. Ya. Yeah. Lo que me tiene preocupado es el blog. Son las 10 a las 7 y estoy recién exportando el vlog que debería haber posteado en la mañana. Y según las reglas que yo me puse, tengo que lanzar otro mañana, en la mañana, porque no, no he grabado, tengo que grabar ahora, <coughs> tengo que editar, tengo que subirlo. El tema es que, eh, pero en algún momento en la vida tengo que tener pega, me puse a pensar en eso, ¿qué voy a hacer cuando tenga pega? ¿Qué voy a hacer con el vlog? Eh, entonces está eso y mmm, estoy preocupado, en verdad estoy preocupado, no, no sé qué hacer. Ahí coméntenme en Facebook, en Twitter, en, en YouTube, qué podría hacer en el supuesto que entre a trabajar. ¿Cómo estás, Maritabre? ¡Oh! ¡Nada! Ah, ¡Nada! Hola, buenas. Vamos al ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada! Daniel ¡Nada! guau, ¡Nada! guau guau, Mm. Mm. Mm. De los flexible, de Y sí, ah. eh, No, edificio, ese no estaba ahí. Hoy día me junto con un grupo de amigos, nos hacemos llamar la aglidida de la justicia, y somos ñoños, que es Metalón y Rots. y nos juntamos porque yo era amigo de Rots y también era amigo de Metalón, y Rots y Metalón saben mucho de cómics. Entonces fue como, estos chicos hay que, chico, que juntarlos, y yo me junto con ellos para verlos hablar de cómics. Ver a dos personas que conocen mucho de un tema y conversar y discutir es muy, muy agradable. Sí, esa es la diferencia. Vaya a ser de la